Vos escuchaste como por vestirte miran de reojo En la vida ando peleando mis ideales codo a codo Pero siempre quieren hacerme algún mal Pero ellos al final ante mis palabras caerán como ahora yo me encuentro concentrado, sin trabarme voy tratando que no encuentre tu fracaso. Es el mono monoman que lucha en esta Argentina. Al que nos aumenten el pan mientras nos cagan de arriba. Esto es para todos aquellos que me entienden. Palabras antichales le serpientes. Que vive metiendo presos a los inocentes. Por cara de secuestro o porque no tienen suerte. Voy pisando fuerte cuando tengo el Lope Mike. Me atacan, yo los tumbo con mi samurai No me paro un baile, mucho menos una mai Incremento mis poderes a la hora del freestyle Aguanta, salta, lírica, levanta Todo el talento que se encuentra en mi alma Salva tu mente y no le des a la blanca Sin vacunas y sin la bolsa tu vida no se estanca Monomante canta, tu cima se aproxima Seguiré rapiendo hasta me muera de la angina De la dan de buenos y se agrandan un montón Pero suena más enfermo que un vive con sarampión Basta de tanta mierda con el photoshop. Esas cosas se inventaron para hacer algo mejor Se la pasan todo el día, boberías, caras, cosas. Piensan que tienen amigos pero nadie los conoce Bingo, una idea apareció Porque no se juntan todos y se tiran a un zanjón En la vida no hace falta andar cortándose las penas Este día mi consejo es que se olviden de las penas Este día que se olviden de las penas Acabo de momento, y así invento miles de frases con flow porque hago el invento de estar pensando en hoy me inspiro, con mi camino participando en el juego de palabras, cuando del cielo caigo te inspiro. De repente cuando pongo mis palabras de sabiduría en tu mente Te pongo estilos, grande grandes El monoman que se expande en el aire Hace una cosa, pensa en grande Y date cuenta que vos mismo brillaste en el under -res. No soy envidioso y tampoco, tampoco el magroso, más grosso Pero el mono monoman acá es super grandioso No soy delincuente y tampoco soy matón Pero en la vida y el rap tengo la buena visión Avanzando, nuevamente acá voy Mátense, sí. no critiquen lo que hacemos, se van a morir Les va a caer un tormento si van a sufrir Y cuando me ataquen sentirán todo mi guía ¿Cuál hay? Si no me la doy de ganta Cada ganta sana plata se convierte en rata Anda por ahí buscando pleitos y lo matan ¿Para qué andar sintiendo balas por la espalda? Vamos a la tierra del maleante, ahora tiran tiros, se olvidaron de los guantes No van a las piñas sin respeto al contrincante Comenzó la guerra, quiebran todos en combate Porque una meta no es ganarle a los demás, es mantenerte vivo y llegar hasta el final Haciendo amistades y esquivando malas lenguas y la vida Es amarga, aceptala como venga Porque una meta no es ganarle a los demás, es mantenerte vivo y llegar hasta el final Haciendo amistades y esquivando malas lenguas y la vida Es amarga, aceptala como venga sin parar, ¡ya no puedo detenerme! Sin parar, voy luchando por mi gente. Sin parar, solo voy rápidamente. Contra la corriente fuerte, me enfrento a la muerte. Sin parar, ya no puedo detenerme. Sin parar, voy luchando por mi gente. Sin parar, solo voy rápidamente. Contra la corriente fuerte, me enfrento a la muerte. No hagas el ridículo hablando mal del otro. No hagas que las armas te conviertan en un monstruo. Porque una guerra que empezaste no acaba mientras que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 rápidamente contra la corriente fuerte me enfrento a la muerte ves como vuelvo otra vez y esta vez más endiablado porque me hicieron hacer muchas cosas para que no caigan en la tentación para que su vida no se vaya a la perdición y parece que todo eso fue al pedo sigue aumentando al 100% el tiroteo veo al político sentado en su oficina cagándole plata al que trabaja todo el día y si vos querés hacer un reclamo te tratan como si fueras a echarte al afano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 con otra identidad El loco que vive en contra de la delincuencia El que hace pasar a la policía Mucha vergüenza inmensa Forma de arrimar No puedo frenar Vengo con mi flow como patada de banda Rima no la reman, rompen ramas Y te aburren, ramifican los medios que Roban, corren, gatos, rugen.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 tenés talento para salir de este desierto No dejes que los males te atropellen en la vida tenés que hacer miedo a progresar gel en la esquina Voy arrasando contra toda barrera Con arriba mi única euforia y más sincera Voy derrotando a los que quieren molestarme Si yo tengo talento porque quieren fastidiarme Me defiendo con la música que canto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 más bueno y te caga el más turro Me la rebusco para no caer en pleito Mientras que otros bardean con base tecno No dicen realidad, solo mierda en sus letras Son unos cagones, dicen que gatillas metra Decime cuántas veces dormiste en la calle, decime cuántas veces ayudaste a alguien, decime cuántas veces pasaste por hambre, sos un nene de mamá, no conoces el under, Fama buscan que les salió del underground, no asusta ni nos aguanta ningún round. Luego piensan que en el rap son lo mejor, Florenza siendo nada, pero no es andar cantando pop te lo cuento cuando canto con el talento, lo lamento. Confierro, buscas tu entierro Yo no miento, solo es que a muchos gatos Veo que se la dan de más no Vivieron un tiroteo En el barrio hay muchos locos que quieren mandar salta Pero es también indeciso ¿Para qué lado tirar? Con la mierda que escuchan en los últimos momentos No sabes si meter caño o hacia el cerradero cheto Pensala cinco veces antes de mandar un moco Toma las decisiones y antes de repásalo un poco No te imagines que eso es ser mejor de todos Siempre te vas a topar con uno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 yo voy al frente con un poder latente Rimando pa' los barrios con el ritmo vego fuerte Rimando pa' Soldati y para todos San Miguel Rimo pa' San Fernando y pa' la gente de Nogué Yo dedico esto a todos Quilmes y a la plata, También pa' los que rapearon conmigo en Mar del Plata También les mando saludos a los de San Martín A los pibes de González, Castaña, en a los MC's, Que viven en Pacheco, que viven en Tocuato Saludos a los raperos de todos los barrios barrios Saludos a los que me escucharon desde Jujuy, Rosario, Córdoba y también en Gualeguaychú Termino saludando a Capital y a blanca. se despide el monoman, saludo a vos te manda Vamos a buscar, salir del underground, no asustan y no aguantan ningún round Solo piensan que en el rap no mejor, Flores haciendo rapero no es andar cantando pop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 el poder G -G -G -G. Vengo nuevamente improvisando con el show que quieren matar porque yo tengo la improvisación verbal Más real que va a Pasa con el... Me llegamos con talento la que va a sonar Va a sonar con el talento biónico, hefórico No son balas que se pierden, no son celdas que te cierran Síndrome de frases, son piedras que brindan estos Aprendizajes prendidos en el buen momento Intento cerrar las puertas del castillo oscuro Ráfaga de letras en tu oído murmuro Puro sentimiento pongo en este movimiento Sigo haciendo cosas buenas y no me arrepiento Serpientes en el laberinto quieren morderte Para evadirla solo tienes que ser fuerte Suerte si algún día pensas en liberar La bestia escondida para luego largar Esa fecha de realidad que siempre la mecha Para que salgan corriendo y lleguen a sus metas Cadena No podrán hacerte un esclavo en, en la condena. Que salto a salto has pasado Tienes que ser fuerte en lo que quieras contar Super y guerrero te vienes a cantar Este gran esquema de palabras Para que nadie a tu vida ya Intente pisarla El mono mono mono man con toda parla Está en el trono y despecho toda malaria En serio que realmente todo el mundo no está de acuerdo Concuerdo en lo que digo y por eso estoy de acuerdo Que tienen que frenar, que tienen que bloquear El tornado de ataques mezclado con criticar no pongan en práctica ponerle un alto precio Pónganse en la cabeza sacar un disco recio Con buenas ideas y mensajes humildes Con buenas líricas punticomas nos no el libre Fin de esta parte con arte al sonar el libre El mono manaca es el guerrero que sigue no gana, se queda con la gana Uma marihuana y ahora saltan como rana no ganan, se queda con la gana Huma marihuana y ahora saltan como rana Pama no gana se quedan con la ganas fuman marihuana y ahora saltan como rana La visión de lo real solo queremos demostrar a toda esta humanidad que no se quieren enterar de lo que pasa alrededor viviendo tiempo sin temor ven un sillón sin buscar una solución sobre un escritorio estafando a más de un millón de personas que trabajan todo el tiempo y no se relajan dejando huellas de sudor y ganando ah. solo mi migajas sí. El poder gana del pobre que no puede escoger El sobre con destino para poder resolver El drama por un vino que toma día a día Mientras pone ese alcohol a minoriza más su vida Creyendo que bebiendo bebiéndose aleja de sus lamentos Creyendo que se va a salir de ese hueco La justicia ya no quiere ayudar al indefenso La justicia solo piensa en el chorro hacer un refuerzo el Esfuerzo le falta para seguir aumentando miseria en el país mientras ellos siguen ganando un voto para no dejar su candidatura Sabiendo que de hambre no sufren estando en la altura Seguramente estarás pensando en mirar al frente Pensando seriamente porque a tu opinión no entienden Vuelvo, te envuelvo, no me juego Luego largo el fuego en este juego sin mi ego Mandaré eco a esto aunque no sea perfecto dice si a vos no te gusta mi creencia lo lamento Viaja una tumba con el bimbi a una tumba con el mi. Yajá una zumba con el bimbi Yajá una zumba con el enví Yajá una zumba con el bling, Bim. Yajá una zumba con el enví Yajá una zumba con el bling, Bim. Ja. ya una zumba con el Bim, Bim. Ya una zumba con el bling. mm -hmm. De polvorines este guerrero ha nacido En las calles de Pablo Nogues entre guerras he crecido En Florida este estilo que es gracias al chino Y ahora desde el bajo mundo este rapero ha surgido para la checa, sin necesidad de merca Pego más que un pase cuando mi rima despierta Entra con un gran poder en este ritmo Desde que era chico me dirigía al abismo Pensamiento es lo que yo mantengo No me cambia la plata ni en lo que vida tengo. Con un poderoso talento que llevo dentro En una batalla con mi espada me entretengo Vengo ya, sin miedo entro en acción no queda cuando estalla el micrófono. Esta es mi visión, que si me atacan con fierro Me concentro en el cuaderno y los mando pa'l cajón esta letra va con pura metraje, en la calle voy sin miedo, ratas no me encuentran. A la meta voy como un cometa, me vuelvo invencible cuando mi poder aumenta. Esta letra va con pura metraje, en la calle voy sin miedo, ratas no me encuentran. A la meta voy como un cometa, me vuelvo invencible cuando mi poder aumenta. Ataca con un rifle, ataca sin piedad Si sabes que ese día mereciste tener una oportunidad de vida Mientras que el policía te deja muerto en la esquina No puedes entender, no puedes entender Lo que pasa en esta vida para poder resolver El problema real de esta puta sociedad Que no te deja escapar de esta vida marginal Mientras que tiros se escuchan en mi barrio En el shopping se la pasa todo el día el comisario Mientras que en las semanas el pobre trabaja Viernes en la noche y un rastreo pero se la raja, Pasan los días Y solo te imaginas. En tomar venganza Contra el que disparó Esto es lo que pasa En Argentina Día, a día, día En la esquina Ruina la impotencia Te mandó Esta letra Va con pura metra En la calle voy sin miedo Ratas no me encuentran A la meta Voy como un cometa Me vuelvo invencible Cuando mi poder aumenta Esta letra Va con pura metra En la calle voy sin miedo Ratas no me encuentran A la meta vuelvo invencible cuando mi poder aumenta Si en tu vida veías que había delincuencia y muerte Por más que a otro lugar vayas no encontrarás la suerte Gente que mira, mira en otra tierra el triunfo Solo se golpeja en el golpe, cae en lo profundo donde cuesta levantarte, aparte del anhelo a tu tierra ya tienes que liberarte. Para ser fuertes en lo que te espera, si quieres aguantar del verano a la primavera, pena te la estoy mirando tus pueblos en ruinas. En vez de buscar solución, quieres irte enseguida. Alegría te das a alejarte de ese mal y al final tristeza se encontraste en tu nueva ciudad. Yeah. Tengo un pasaporte hacia el lago del terror, con un pasaporte hacia el lado del horror. Tengo un pasaje al país de la perdición, donde el del lago del ah, un del lago del uh, tengo un pasaporte hacia el lago del terror, soy un pasaporte hacia el lago del horror. Tengo un paisaje al baile de la perdición, donde es el paisaje su mundo en destrucción. Tengo un pasaporte hacia el lago del terror, soy un pasaporte hacia el lado del horror. Tengo un pasaje al país de la perdición, donde el paisaje es mundo en destrucción. Tengo un pasaporte hacia el lago del terror, soy un pasaporte hacia el lado del horror. Tengo un paisaje al baile de la perdición, donde el paisaje es mundo porque vos pensabas solamente en progresar Llegaste a otro lado y no pudiste mejorar Viniste desde lejos para encontrar la paz Y al final es lo mismo, te topas con la maldad Entraste en un mundo donde la bondad ahorcan Saliste del mundo en donde la muerte soportan Vives en la esquina, vas matando por la droga Mientras que tus en madres entre lágrimas se ahogan con gran corazón, yo soy tu mejor amigo y te quiero sin razón, soy Beethoven y a mí no me importa lo material, solo vivo para ser fiel a ti sin protestar, soy Beethoven el más chico pero con gran corazón, yo soy tu mejor amigo y te quiero sin razón, soy Beethoven y a mí no me importa lo material, solo vivo para ser fiel a ti sin protestar, encuentro cariño en las manos de Laura, me pongo contento si de lejos siento su aura, me da de comer y un acogedor lugar, y también me da una buena una familia es quien confiar. Pude yo pelearme con otro de mis especies En la calle tras las rejas Al pasar los meses Sin pensar que en esta vida me iba a encontrar Con la salvación que me protege dándome su hogar Tristes son los días cuando yo no estoy con ella, pero tengo a su familia que hace mi vida más bella. Tristes son las noches cuando se van en su coche, pero sé que volverán sin que lágrimas derroche. En el piso donde me revuelco haciéndome notar, me acarician el homo y me tiran pedazos de pan. Me sacan para que corre y juegue por el barrio, después me chiflan para que entres y me den un baño. Me pongo contento cuando empiezo a escuchar los llamados de mis amigos que me invitan a jugar. Me hago el que Salir afuera hacer lo mío y me voy con mis compañeros a hacer un poco de lío Romper la basura en el baldío, tengo pocos enemigos pero un montón de amigos Soy quien saluda a los voladores, a la gata de la esquina y a los que me dan comida Siento los chiflidos, se me acaba el recreo, tengo que ir a mi casa, viene ahí luego los veo Entro a mi casa, la sorpresa me esperaba, la noticia era También. fui colgado, ahí nomás corrí sin rumbo, llegando a otro barrio, es puro dolor el que mi corazón yo siento, por pensar en estas cosas ahora, me arrepiento, quiero estar con Laura, si yo no la tengo, pierdo mi alma, yo ya no voy a perder la calma, Laura espérame por favor que en un momento llego a casa, quiero estar con Laura, si yo no la tengo, pierdo mi alma, yo ya no voy a perder la calma. Ahora espérame por favor que en un momento llego a casa Quiero regresar con mi familia a mi hogar Contento y paciente, me empiezo a caminar Cometiendo un error cruzando la autopista Me despitan la bocina, luz se acerca y se termina Y así me despierto, estoy en otro cuerpo Veo cosas raras, son tantas que no entiendo Y al rato me entero que habían encontrado el cuerpito de solitaba por la calle sin, sin ponerse, ponerse a, a pensar, pensar que a los que el amor conocerá Al cruzarse a un pendejo que no para de mirar Pero sigue caminando con su cuerpo perfecto Haciéndose ser indiferente Con ese pibe contento Ese pibe la persigue y no le deja de hablar El chico lo único que quiere es invitarla a cenar Termina siendo convencida y ella le dice que sí Arreglando en el momento a qué horas iban a salir El chico se llama Juan y ella se llama Adriana Y en esta historia serán los que llegan a las fama Ya con nadie de la noche y se acerca el momento donde en un restaurante de la ciudad será el encuentro y después de esa noche de forma los me hago paso... Cuando entro en acción, atrás ruge el león y sopla el horizonte. En esto te colgo más que la televisión. No te cumple el deseo como lo hace Shenzong. Mador con flow saca su del al sarrón Dese cuenta que conmigo no hay comparación Dirija buena, sale en una correlation Cuando yo rapeo pego más que la Playstation Le meto todo el día sin mejoration Nosotros te ponen a rapear con satisfaction De nuevo, haga la canto, aguanto Carras en la mesa pa' ver quién tiene más tanto Paciencia, pero te siguen pisando no es culpa de la pelota sino es que está paseando Mándale gana, que esto no afana Con la marihuana todos saltan como rana Mándale tirapal en conquista, místicas forma de seguir la triste Entre espadas y serpientes luchaba, este es el Portales del masaje, cruzaba para seguir En la rima que termina con el número 3 Lágrimas en el olvido, es el nuevo CD Represento la cultura desde acá hasta la China Una baja en mi familia, conmigo no termina deprimido me dijeron que la vida es dura Pero luego me expliqué que la misma continúa Atento, contento, dispuesto, conecto Entro con marcando todo el pavimento A paso lento, limando, presento todo es talento que largo objeto Hoy el monoman man reloj que asesina Con lo que yo empezo llego desde acá a la china Como un huracán arrasó con la rima Todos los raperos que pongan la mano arriba Hoy el monoman man reloj que asesina Con lo que yo empezo llego desde acá a la china Como un huracán arrasó con la rima Todos los raperos que pongan la mano arriba Este es el sonido que suena y pega en el under El fluido el psicológico que se expande En las peligrosas calles de mi Buenos Aires Soy el elefante que hasta corte gigante Entra con flow rap De la mono man school Con el son pega de vuelta Yo soy el que en la noche derrotó un par de napos Quieren atacarme Y tiene más hambre que el chavo Ando Improvisando con el son de la rima Intercalando con el don que asesina Incentivando a todo aquel que motiva Impresionando con el flow que castiga A todo aquel que Quiera molestarme Todos los raperos con las manos en el aire Hander Rap llevo en la sangre Y si me molesta Mato al estúpido flam yo no me escondo, tampoco soy cagón Al que me da pelea lo manda a el al gazon. Al montón, yo voy con show Pego con rap de otra dimensión Soy el monoman re loco que es asesina Con lo que yo expreso llego desde acá a la china Como un huracán jarrazo con la rima Todos los raperos que pongan la mano arriba Soy el monoman re loco que asesina Con lo que yo expreso llego desde acá a la china Como un huracán jarrazo con la rima Todos los raperos que pongan la mano arriba Digo yo suenando en todos los barrios bajos no soy como otros que buscaron un atajo tirándose a lo comercial música para ciertos que no saben que se es yo no soy delincuente, tampoco peligroso pero no crean que soy un fanático religioso yo solo soy decente, no la voy demasiado pero sigo cantando con un ton tenebroso No herona mi enemigo para llevarme al infierno estas son las cosas que vivo en el baverno mi una contrincante para mis encierros que se me meten si no le di la en mi encierro Fierro. lleva en la cintura el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 El mono man flow rap de la seca o del cool pasa más Que dice Santa Voz y de nada ya se queja Por resignación siendo larga su condena Pasa eternas noches extrañando a su vieja Dos años un desfrido y te va está saliendo dos años hay los aturdido por tu encierro me Escucha los que roban la moto en la suerte que las ICEñas sale escapando de la muerte atento a todos lados perseguido recolgados anda en auto robado primera plana clachado un amigo que me dijo le hace una cirugía me viene en y comienza una nueva vida santa go ya está lejos de los problemas santa go ahora piensan cambiar su vida santa go ya nadie lo reconoce pero anda en la calle escuchando amarga porque santa go ya está lejos de los problemas santa Ahora empezan a cantar tu vida, Santaco nadie lo reconoce, pero anda en la calle escuchando a malas voces En su conciencia quiere recapacitar, pero la asistencia no lo deja de atacar Busca un empleo para poder ganarse el pan Curruimos la sin mirar atrás Toca la puerta, sale un desconocido y dice que está muerta Entre testigos deprimidos él se va Pensando seriamente en que mal irá pasar Vuelve a la pensión, mañana temprano vuelta a entrar en acción Consigue trabajo y ahora sí que va contento Guarda calle claras el obrero anda suelto, anda suelto Pero cuenta que no gana mucha plata, no es como antes que fácil se la ganaba robando bancos, joyerías y mansiones, arriesgando su vida por tus tontas ambiciones decidir a parar a la casa del doctor, después de renunciar a sentirse con dolor por estar pensando en la muerte de su madre, pensando en que para rehabilitarse ya es muy tarde un par de visitas a unos compañeros que ansiaban su llegada, que lo esperaban con las armas bien cargadas lo ve llegar con el rostro medio raro, qué bueno como tu cara de golpe ha cambiado porque de matidas él vuelve a robar Ya estaba planeado que iban van a atacar Presa por sus madres y por sus seres queridos Gritos en el banco, todos tírense al piso De repente se oye una balacera Fue una emboscada donde matan a cualquiera Mueren dos ladrones y otros fueron a prisiones El otro que mata fue el que se escapó Ese que no estaba fue el que sobrevivió fue pues, a Flaco que se afonde ese atraco Dame la llave de la moto si no te mato Le dice al mensajero Huye sobre ruedas, lo siguen los patrulleros Nadie los alcanza, avanza no descansa Luego en la casa del doctor se relaja Está perdido, ya no sabe qué hacer Le dice a su amigo donde la plata iba a esconder Antes de rajar con toda esa fortuna Va a buscar sus cosas personales a la pensión Antes de salir del lugar donde vivía Allanamientos y policías y de nuevo a prisión Deboja prisión Santa Go, ya, ya, Santa, goza sale joder los problemas, Santa, goza ahora pensa cambiar tu vida, Santa, Go, ya nadie lo reconoce. Pero anda en la calle, escucha mamá, goza, sale joder los problemas, Santa, goza ahora pensa cambiar tu vida, Santa, Go, ya nadie lo reconoce. Pero anda en la calle, escucha mamá, cosas. Abogado tuyo, cadena perpetua, cuando lo encierran Santa Claus llora atrás La puerta que nunca se abrirá, esa puerta que no le dará la libertad Santa a la semana recibe una visita, era el doctor con una pequeña sonrisa Confesándole que él lo traicionó que con todo el dinero, o a se quedó despidiéndolo, saludándolo, como gozándolo, quedando preso, traicionado y con más dolor que el que tenía, jurando venganza, esperando largos días. Go, solo volvió a tener problemas, Santago nunca pudo cambiar su vida, santago ahora todos lo reconocen. Tiene buena senda, escuchando a Santa Santaco, solo volvió a tener problemas, Santago nunca pudo cambiar su vida, Santago ahora todos lo reconocen. Tiene buena senda, escuchando. No marca a